Tal vez te acuerdas de esta diapositiva del módulo 1. En ese momento habíamos dicho que una rutina podía llamar a otras rutinas. Bueno, específicamente en PHP de lo que se trata es de una función que llama a otra o a otras funciones. Veamos cómo se implementa. No debería ser una gran sorpresa, de esto es de lo que se trata. Acá tenemos una función f que recibe un parámetro pesos a y para calcular el valor que tiene que devolver, se vale, o se sirve, de otra función que es g. Que recibe, bueno, en este caso, el valor de pesos a, restándole 1. Después, pesos g hace su cálculo y devuelve. Vamos a ver un poco cómo el intérprete llega a la, a la salida de, de todo esto en un minuto. Pero antes te quería hacer un pequeño desafío. ¿Qué pensás que es la salida de este programa? ¿Lo vemos? Empecemos por ver lo más, lo más básico, que es el 5 que se le está pasando a la función f en su llamada. Al final de todo, es el valor que va a tomar la variable pesos a cuando el intérprete deba calcular el valor efectivo de f de 5. Lo que vemos entonces es que, siguiendo un poco el flujo de, del programa, la, el valor 5... Es lo que se va a estar enviando a la función pesos g a la función g previamente habiéndole restado 1. En definitiva, lo que está sucediendo es que la variable pesos b de la función g se le está asignando el valor 4, que es el resultado de hacer 5 menos 1, teniendo eso en cuenta, lo que devuelve la función g es 4 sobre 2, o sea, 2. Con lo cual, volviendo para atrás, vemos que la expresión g de 5 menos 1 termina resolviéndose como un 2. Que, en definitiva, es lo que devuelve la función f. Y por lo tanto, la salida de este programa es un número 2. Es importante entender que ese 2 que dijimos que sale del programa, sale justamente el número 2 porque la entrada principal es un 5, o sea, el, la primera llamada que dice eco f de 5, bueno, está determinando que ingresamos un 5 al principio, recorremos todo el camino que veíamos y termina saliendo un 2. Pero si nosotros modificáramos esa primera entrada, por ejemplo, por un 7, el número que recibiríamos al final es un 3, haciendo todo el mismo camino que veíamos recién. Es precisamente por eso que usamos funciones con variables ...para permitirnos resolver diferentes problemas utilizando un mismo código. Un concepto muy importante de la definición de funciones... ...o más bien del uso de funciones definidas por nosotros mismos... ...es el de el entorno de las variables. El entorno quiere decir en qué digamos, segmento del código esa variable tiene sentido... ...o más bien diría en esa variable tiene el mismo sentido... Es decir, si aparece una, dos variables que tienen el mismo nombre, dependiendo de dónde estén escritas, se va a estar refiriendo a efectivamente la misma variable o a dos variables diferentes que simplemente comparten el nombre. Básicamente existen dos entornos en donde una variable puede vivir. El entorno local y el entorno global. El entorno local está definido por las llaves que encierran la definición de la variable. En nuestro caso será una función. Fuera de esas llaves, como en este ejemplo, podemos ver que se repite el mismo identificador, el mismo nombre de variable. Pero... Es una absoluta casualidad. Es como decir, si vos tenés dos amigos que se llaman Juan, por ahí uno se llama Juan Pérez y el otro se llama Juan López. Y dependiendo del contexto de lo que sería la conversación, cuando vos digas Juan, se espera que el interlocutor entienda a cuál de ellos te estás refiriendo. Algo muy similar sucede con las variables. Este es el ejemplo que vemos aquí. Tenemos una variable que está definida dentro de la función que se llama a, a la que se le asigna uno. Y tenemos otra variable que se llama a, también, a la que se le asigna un 2, que está fuera de la función. ¿Cuál será la salida de este programa? Un número 2. ¿Qué pasó? Si bien la asignación de la, hay una asignación de 1 a la variable a, esa asignación es local a la función f. Eso significa que una vez que la función terminó, esa variable pesos de a desapareció. La variable pesos a, que sigue existiendo en el, en el otro entorno, en el global, es la, entre comillas, vieja variable pesos a, que tenía un valor 2. Entonces, el eco es simplemente el 2, ya que la ejecución de la función f no la afectó en absoluto. En un caso como este, la salida del programa sería 1, 2. ¿Por qué? Bueno, veamos, lo primero que hace este programa es definir una variable pesos a y asignarle el valor 2. Inmediatamente después invoca una función f. La función f, a su vez, define su propia variable pesos a y le asigna un 1 y hace un eco del contenido de la variable pesos a, que es el 1. Con eso finaliza la ejecución de la función f y volvemos a lo que llamamos el programa principal, que hace un eco de pesos a. Ahora, ¿a qué pesos a se está refiriendo el programa? Al único que conoce, que es la variable que inicializó con el número 2. Entonces, la salida es un 2. Las variables que están definidas fuera de un entorno específico, o sea, fuera de, de llaves, se las conoce como variables globales. Esas variables globales están disponibles para cualquiera que las quiera utilizar. O sea, en cualquier entorno se pueden utilizar. ¿Qué te parece que sucederá si ejecutamos este programa? Lo que estamos viendo es que se define en el entorno global una variable pesos a igual a 2... Después se, se invoca la función f. Y lo que hace la función f es hacer un eco de una variable llamada pesos a. Veamos qué pasa. Voy a escribir el código en phptester. Veamos. Defino la función f. Luego defino la variable a. Y por último invoco la función f. Veamos qué sucede. Oh, obtuvimos un error que dice variable a no definida en la línea 5. ¿Qué sucedió? El problema que tuvimos acá es que tal vez yo hice una pequeña trampita con lo que te dije hace un ratito. Que es, las variables globales están disponibles para cualquiera que las quiera usar. Pero PHP en este sentido es un poquito especial. A diferencia de otros lenguajes donde si no se aclara nada se está hablando de una variable global en php si uno quiere usar variables globales tiene que decirlo explícitamente para eso tenemos una palabra clave que es global entonces si decimos que hacemos global pesos a entonces ahora lo que sea la función f va a entender que cuando yo diga eco pesos a no voy a estar hablando de una variable local que por otro lado no está definida sino ...de la variable global que está definida afuera. Probémoslo. Bien, ahí tenemos nuestra salida esperada, que era el 1. Respecto al tema de variables globales no voy a meterme mucho más porque la verdad es una práctica muy muy mala el uso de variables globales. Te lo muestro simplemente para que sepas que existe, sobre todo por si te toca leer un código viejo que lamentablemente eh, todavía esta práctica, si bien es muy mala como decía, está muy difundida. Pero solo para que tengas una idea, el uso de variables globales hace que pierdas un poco el control de lo que está pasando dentro de tu función. Y muchas veces puede pasar que haya efectos secundarios, o sea que la variable sea modificada por algún flujo raro digamos, del programa. Vos no te des cuenta y te sea muy difícil en entender por qué tu función está fallando cuando no hay nada que aparentemente haga que falle. Así que en conclusión trata más bien directamente no uses variables globales.